A entrevistar a los talentos Chicos, hoy finalmente es el día Desde Netflix México me invitaron a este evento aquí Para el estreno de la nueva serie coreana Que se llama Black Night Donde sale moving Entonces estamos emocionados Invité a mi amigo David ¿Quieres venir a decir ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Este hoy es un día entero de eventos. Desde son las 10 y media de la mañana. Eh, y vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Vengan conmigo. Eh, estoy muy, muy agradecida de estar aquí porque aparentemente invitaron a 20 influencers nada más. Y me invitaron como la representante de México. Uh. Ah, así que vamos a empezar. Lo primero dicen que es como un press conference que va a ser como, como con todos los reporteros ahí adentro. Ya están, ya, ya entraron. Entraron Muchísimos reporteros con cámaras gigantescas y yo así de que... Pero bueno, vamos a entrar a ver qué onda. Ya estamos entrando. Acá están todos los reporteros enfrente de nosotros. Y nosotros somos Global Invites. Qué loco. Todo. Me es súper importante. ¿no? Yo la representante de México y usted de Bolivia. Yo estoy acá, no, Desde de Ayuko. Invité a David. Fue la primera persona que pensé en invitar cuando me dijeron que podía invitar a una mujer. Por esa razón, puse una, puse de mi vacaciones hoy día para no ir al trabajo hoy día. Mi papá quiso venir. Le dije, va a venir David y él, nunca me invitas a estas cosas. Sexy. <risa> quiero Vamos con el press conference. Miren la música. Creo que vamos a ir a comer ahora y tenemos mucha hambre. ¿Cómo a comer? I'm from Mexico. Mexico. To you no beef. Beef. Oh, you can't eat beef? Yeah. I Maybe mean, we can ask them. Okay. Miren aquí hicieron esta parte Que se llama el influencer lounge Donde comimos Y les voy a enseñar todo lo que hicieron Está increíble Aquí tenemos al señor 58 Que es Kimuvin En la serie Ahí está la Liri Ay, te amo? Vamos a tener que hacer un reel aquí Así que van a poder verlo en mi Instagram Me va a ayudar mi manager del, del día Practicando para cuando vaya a México. Acá tenemos una repartidora. Estoy diciendo para la siguiente 5-8. <risa> me dijeron pero que no, era de hombres. O sea, como que ah, no, vas a jugar. No, criminales. pero mira. ¿Me puedes soy como Mulán. Triamos ¿Ah? <risa> el virus y ahora nos vamos a retirar. Sí. Bueno, a salvar el mundo se ha dicho. Ahorita voy, vay. Chicos, creo que encontré. <risa> <risa> <risa> <risa> corte Creo que encontré a otras 5, 8 está manejando, sí. eh, rápido El tema es que no tengo licencia de conducir No tengo licencia de conducir Y mi marido trató de hacer el examen Hace 10 años que maneja Y, y, y falló, ¿Quién? en serio allá, ¿Qué? Mi marido hace 10 años que maneja en Argentina a Y Ya hizo el examen A ver, 5-8, así no, sí, Yo no, no sé, la no, no. realidad, y vos tampoco sos alto Aquí de los cuatro soy sí. la única que puede manejar sí. Ah, la única que puede manejar pero no probó el examen ¿Qué? Eh, ¿Qué? aquí en Corea. Ajá, así es. es difícil, sí, dice que no puede manejar así. Eh, dice que así no puede manejar. es difícil difícil Corea, ¿por qué? Fallé seis veces. <risa> No, en cero fallé seis veces En mi séptima ya lo... Es súper difícil Muy Bueno, difícil. sabes en Argentina lo que sucede uh -huh. es que... <risa> de repente Sabes en Argentina lo que sucede es que te dicen... Eh... Bueno Como que te dicen Como Ay, la no, respuesta, sí. viste? ¿Cómo? Y también si le das un poquito de dinero primero sí. bueno, dinero no, sí. pero es como que dicen... Bueno, eso, es así, viste? Como te dicen un Ajá. poco la respuesta No, aquí en Corea estás manejando pip Sí, el pipipi y lo puso nervioso oh, Entonces como oh, que el entró y el pipipi, sí, se puso nervioso y, y bajó Años maneja, ¿entendés? O sea... ¿Entonces no tienes... No puedes ser. aquí? No, todavía no. Estás Mírame, yo lo hice seis veces. ¿Tú también puedes? Sí, veces? Six ¡Wow! Veces. No, pero así difícil es. Ahora entiendo por qué. Uh -huh. Y después, el examen de escrito sí le salió bien. Se sacó un 8, creo. De ah. 10. 80 de, de 100. Necesitas como un 70 100. para sí, sí. pasar. ¿60 para pasar? Sí, porque pasar. yo solo tuve como un 65 o 70. Ah, ah, ah. Ahí, ahí arrasando, arrasando, No es que tampoco <ríe> entiendo bien lo que decía. Bueno, todo eso para poder todo. conducir acá. Porque la Liri no puede conducir Yo <risa> no, no soy sí, no, de Aquí estamos haciendo contenido para Reels Pero como que me dio pena porque... Eh, le grité mucho, le estaba <risa> hypinado mucho Está tratando de caminar ¡Más sexy! ¡La más bonita! Y, y todos ahí atrás como Villando, que bien ¿no? mmm, ¿Quieres ella? Aparte porque no nos conocemos aquí todos los influencers Excepto por Liri y su esposo Atrás parece reportera esta Liri Ah oh, mira, <risa> qué bien trabaja y yo, así nomás. ¿Qué más hacemos? ¿Tomamos fotos? ¿Quieres tomarte fotos? Eso, mira. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a los talentos. A los actores, ¿no? Sí, vamos ah. a entrevistar a los actores. Nos están, backstage. nos están llevando a. ¿Cómo se siente usted? Está nerviosa. Está nerviosa, ¿verdad? Sí, porque voy a estar hablando. Con y tí. la va a matar cerca. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 멕시코에서 온 문지원입니다. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 저는 일단 남미에서 인기가 엄청 많으신데 혹시 아시고 계시나요? 전 몰랐습니다. 아 남미에서 진짜 진짜 인기가 많으시거든요. 그래서 남미 분들한테 혹시 보내주실 메시지가 있으시면 한 마디씩 부탁드릴게요. 혹시 남미에서 아시는 거 있으신가요? 멕시코는 네. 음식이 맛있는 나라라는 아. 걸 알고 있었어요. 타코 굉장히 네, 유명. 가서 음식을 좀 접해보고 싶다는 생각이 있습니다. 아 네. 멕시코에 있는 분들께 메시지 한 마디씩 부탁드려요. 네, 멕시코에 계시는 시청자 여러분, 저희 택배 기사가 이틀 뒤에 오픈 예정이니까 많이 기대해 주시고 저도 멕시코 한번 방문해 보고 싶습니다. <웃음> 저도 멕시코에는 가본 적이 없어서 항상 가보고 싶었어요. 그리고 칸쿤, 칸쿤이 멕시코에, 네 맞아요. 거기 너무 좋다는 얘기를 들어서 어, 가보고도 싶고 우선 먼저 이렇게 블랙 여러분께 먼저 인사를 드리고. 꼭 조만간에 한번 인사드리도록 하겠습니다. 예. 네, 어, 앞에서 말씀해주신 것처럼 저도 사실 멕시코에 한 번도 안 가봤는데 그 유네스코 세계문화유산이 되게 많다고 막 그런 얘기도 많이 들었어요. 그래서 꼭 한번 방문해 보고 싶고 어, 저희 드라마 어, 재밌을 겁니다. 같이 즐겁게 호흡해 주셨으면 좋겠고 꼭 어, 직접 만나뵙고 인사드릴 수 있는 날이 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 어, 멕시코에 계신 여러 팬분들 저희 택배 기사 열심히 준비했으니까 재밌게 봐주셨으면 좋겠고 저도 꼭 기회가 된다면 멕시코 시티에 가서 맛있는 타코도 먹어보고 싶고 멕시코 가보고 싶습니다 많이 사랑해 사랑해주세요 택배기사 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 와우, colaboraron. 감사합니다 감사합니다 아, yeah. Colaboraron con Baskin Robbins si y nos dieron una cajota de helado No sé cómo nos lo vamos a acabar ahorita Comer oh, ahora mismo Ahora mismo Pero es mucho Ahora tenemos tiempo libre, así que vamos, creo que vamos a comer nuestro helado e irnos a, y hacer networking. a un centro comercial por acá que se llama Times Square. De hecho, yo nunca he ido a este centro comercial. ¿Cómo? No, nunca. Entonces vamos a ir a descansar. A, a ver, unboxing de la casa de Baskin sí. Robbins. Baskin Robbins. Sí, <risa> <risa> Baskin, ¿Qué es Baskin Robbins. Sí, es. Ah, tenemos dos helados cada uno. <risa> Mira. Te dieron qué? Un tumbler. Un tumbler. Un tumbler te dieron y dos heladitos. ¿Pero cómo te llamas? Ay, mucho gusto. Brasil Brasil. Sí. Brasil, Brasil. Wow. Dos helados que nos lo tenemos que comer ahorita porque así no se va a derretir. Sí es mucho. Y nos dieron dos para cada persona. Nos dieron dos horas de tiempo libre. Estamos en el centro comercial. Qué hacemos? Gigantesco. Una tiki! Uh, uh. Llegamos a cenar, estamos con estos dos bellos de Argentina. A ver, Lili, no ¿Ahora ves, Llegamos al backstage de nuevo para una interacción extra con los actores.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 Los amo Gracias, Acabamos con el evento y ya estoy en mi casa Me cansé bastante Estoy súper súper agradecida de que pude Pues tener estas experiencias ir a los eventos que me invitan Para poder conocer un poquito más Pues al, a los actores Estar allí presente Me divertí pero al final como que fue muchísimo Nos dieron un tiempo de interacción Por como 15 minutos pero Como estuvimos con los otros influencers De otros países todos juntos Y la verdad es que me sentí mal eh, tener que estar Yendo a ellos como que pedirles Algo, pedirles foto, entonces nada más Fui a cada actor y les dije Oye, ¿me puedes decir hola por favor? y ya Me tuve que salir de ese grupo de personas Que estaban como atascados ahí Si me conocen a mí, no soy muy buena Estando en grupos de muchas personas Al mismo tiempo, entonces Tuvieron otra parte del evento al final En donde tuvieron como un fan meeting Donde trajeron a fans para hacer Creo que preguntas, no sé, no estoy segura Pero regresé a casa temprano porque vivo Lejos, yo estaba ya agotadísima Entonces regresé a casita Y ya voy a descansar Pero nada más quise venir a decirles que voy a acabar El vlog aquí, espero que les hayan gustado Mucho, les voy a estar subiendo más Contenido que no subo aquí en el vlog En mi Instagram, así que si están interesados Vayan a ver, vayan a seguirme en mi Instagram También vayan a ver la serie Black Knight, está muy buena, yo ya la vi Ya cuando suba este video Estoy segura que ya estará en Netflix Así que gracias por ver otro video Nos vemos muy pronto Adiós